Hola, soy Miguel Ángel, asesor comercial de Anco Sur. Esto es Anco Tips. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las ventajas de vivir en un departamento duplex. es una sola vivienda dividida en dos niveles conectadas por una escalera interior como podemos ver nuestro duplex cuenta con una escalera flotante la ventaja de la escalera flotante es que no ocupa mucho espacio y estéticamente se vea muy elegante tiene doble altura con ventanas súper amplias esto hace que ingrese mucha iluminación natural otra ventaja es que tiene más espacios y buena distribución de los ambientes tienes mayor privacidad y si tienes reuniones exclusivamente puedes utilizar el primer nivel nuestro departamento el movimiento duplex Adaman. es muy moderno y muy atractivo.